Fischer era el representante de una nueva generación, ya fue diputado, ya fue director de un gran autónomo de un banco. En todos lados actuó con honradez, con inteligencia, con eficacia. Están probados y creo que eso también vale para la gente. Está claro por qué hay que votarlo. Tiene todas las condiciones para hacerlo. Y además re, re, representa también lo mejor de nuestro partido en todos los sentidos. Él viene del barrio Maracaná, viene de un barrio modesto, de trabajo, de esfuerzo, de gente pobre que mira para arriba. Lo nuestro, el vallismo es hecho para, para arriba. Fischer representa esas cosas. 1985, la otra forma de votar a Sanguinetti. 1985, con el recuerdo y la esperanza.